Hay una cierta preocupación con lo que está pasando con los detenidos. Los detenidos supuestamente por hostigar al odio, por hostigar a una traición a la patria, con una ley que se inventó el régimen. La pregunta de todo esto es qué va a pasar con ellos. Eso se está exponiendo en los diálogos de México para que realmente haya una solución a eso, porque recordemos que hay más de 350 detenidos entre militares, altos oficiales, oficiales de rango medio, también mucho opositor, mucho político, mucho, todo aquel que esté en contra de lo que ellos piensan y de lo que ellos hacen, está considerado enemigo, traidor a la patria y hostigación al odio. Entonces, esas son las disculpas que tiene el régimen de la tiranía de Maduro. ¿Por qué? Porque es la única forma de mantenerlos callados. Pero la pregunta es, ¿cuántos muertos tienen que colocar? Porque si bien sabemos, Raúl Baduel no era cualquier militar de paso, ahora tenemos que ser conscientes, vale lo mismo una vida de un soldado que la vida de un general, ahora que el alto rango de este señor fue mano derecha de Hugo Chávez, debería ser respetado y tenerse en consideración, pero aquí pierde la vida Raúl Baduel, se dice que por COVID, otros se dice que por falta de un tratamiento médico y otro que está entre comillas con un signo de interrogación. No se sabe qué pasó. Entonces vuelvo a decir, ¿cuántos más tenemos que esperar? ¿Cuántos más tienen que morir? Porque si bien sabemos, ya pasó de, de 10 o de 15 los muertos que van allá, en ese sótano de mala muerte de la ejecución, ¿Qué tienen que esperar? Porque ojo, aquí no se está tratando, ni siquiera un animal se trata así. Entonces aquí viene la gran pregunta para el régimen de Maduro, pero la cual se está pidiendo una respuesta, porque con decir, no, él estaba enfermo y se murió, chao. No, lo que pasó con este hecho lo único que demuestra es las arbitrariedades por parte del régimen. La viuda de Raúl Baduel se enteró por redes sociales de la muerte de su esposo. Ni siquiera he recibido una llamada por parte del gobierno. Triste eso, ¿no? La esposa de Raúl Baduel, Cruz María Zambrano, informó que el exministro no estaba enfermo Y que fue vacunado unos días antes de trasladarlo a otras prisiones del régimen Las palabras de su viuda fue que el militar venezolano fallecido este martes Aseguró que desconocía el estado de salud de su marido Y reclamó al régimen de Nicolás Maduro una explicación por el hecho Pero una explicación con argumentos Porque es que ellos dicen, sí, se murió Estaba enfermo y le dio tos y bueno, se murió Él no tenía covid es lo que asegura la viuda. No es verdad. A él cuando lo sacaron de la tumba, la tumba es el, el sitio donde lo tenían recluido, él no tenía covid y lo vacunaron una semana antes de sacarlo de la tumba aproximadamente siete días antes explicó cruz maría zambrano esposa del militar yo quiero adentrarme bien en esta noticia pero quiero ser muy claro en una cosa es más que incógnitas y más que preguntas lo que se necesita es respuestas y quiero que ustedes mismos que están día a día viendo la noticia por medio de sus comentarios hagan saber su inconformidad y que a la vez haya una respuesta pero una respuesta seria pero antes los invito Invito a que se suscriban a nuestro canal, leen like. Activen la, la campanita de notificaciones y compartan con todos sus amigos en las redes sociales para que día a día tengamos una noticia veraz, auténtica, no amarillista, pero que sirva para que nosotros aportemos un, un granito de arena para ese país hermano de Venezuela que tanta falta le hace. Además aclaró que ningún funcionario de la dictadura venezolana se ha comunicado con ella para informarle del hecho. Se supone que si él era un general activo de la República Bolivariana lo menos que puede esperar es que salga algún funcionario diciendo, pasó esto, pasó lo otro. Por ahí salió Tarek Williams, el fiscal, el arrodillado fiscal, diciendo, sentimos mucho lo que pasó, pero ese sentimos, ¿qué explicación dan? Porque se necesita una explicación. Ningún funcionario del gobierno me ha llamado a eh, aclarar la esposa de, del fallecido general, ni siquiera... Al último de los custodios, ni siquiera al último de los de allí han mandado por caridad. Por lo menos que me llamen y me digan que mi esposo falleció, qué pasó, qué no pasó, que digan algo. Pero al momento todo el mundo está callado, silencioso. Considerado preso político, Baduel había sido trasladado de la prisión conocida como la tumba a otra en el helicoide. Desde su detención en 2009 por parte del chavismo Raúl Isaías Baduel falleció este martes por un paro cardiorrespiratorio como consecuencia de la COVID-19, según la información del fiscal general del régimen de Nicolás Maduro Tarek William Saab. Vuelvo y digo que salga él diciendo que se murió y que sus condolencias perfecto. Ahora la explicación porque si bien se está tejiendo la cuestión de que fue por un COVID, también se está tejiendo la, la cuestión de que fue por un pario cardiorrespiratorio y por otro lado se está tejiendo un incógnita. No se sabe. Gonzalo Imiop, vicepresidente del foro penal, reaccionó a la muerte de Baduel. Mediante su cuenta de, twi de Twitter, indicó que con la muerte de Raúl Isaías Baduel ya son 10 los presos políticos que fallecen bajo custodia. Ojo. 10. Además, fue claro en decir que la responsabilidad sobre la vida y la salud de cualquier detenido recae sobre el Estado. Se exige continuamente tratamiento médico para los presos. Casi nunca hay respuesta adecuada. Ojo, esto es algo que se viene diciendo, se le dijo a Michelle Bachelet, se declaró allá ante la Corte Penal Internacional. No se le está dando el debido proceso a los reclusos, a los presos. ¿Por qué? Porque si bien por un lado están detenidos y no les están haciendo un proceso, eso es arbitrario. Si bien están detenidos en, en una celda que mínimamente sea humana para vivir, no un, una cochera o, o un hueco donde ni siquiera tienen el sol. Ahora, la parte, lo que dice aquí eh, Gonzalo y miop, es que casi nunca hay respuesta adecuada con respecto a la salud. O sea, denle un, una aspirina, un ibuprofeno, ya que se le calme el dolor y ya, chao. No. Aquí tenemos que ser claros en lo que está pasando. Recordemos que Baduel no era un militar cualquiera, era un general de primera línea. Además de haber sido ministro de defensa, fue un hombre cercano a Hugo Chávez. Encabezó en el 2002, vamos a recordar quién es Baduel. Encabezó en el 2002 la operación cívico-militar que restituyó en el poder a Hugo Chávez luego del golpe de Estado en ese país en el 2002. Fue comandante general del ejército venezolano y ministro de la defensa desde junio del 2006. Hasta julio de 2007. Me gustaría que hoy recordáramos esta fecha como una fecha especial. Porque esto le va a servir a Vladimir Padrino. Este señor en la época de Chávez jugó como ministro de la defensa. Y se prestó para muchas cosas que hizo Hugo Chávez. Ahora está la carta diferente. Ahora el que está representando esa institución es el señor Vladimir Padrino bajo el mando de Nicolás Maduro. Esperemos que de aquí a mañana no le pase lo mismo al señor Vladimir, que muera desafortunadamente como un animalito ahí abandonado. El general entregó el cargo en julio del 2007, cuestionando el rumbo que estaba tomando la revolución bolivariana. Él era férrimo a las ideas de Chávez, pero cuando ya no comulgó con Nicolás, la cosa se complica. Apenas seis meses después, en enero del 2018, fue detenido, acusado y sentenciado en 2010 por sustracción de de las Fuerzas Armadas. En su momento Baduel negó los cargos y sostuvo que todo era parte de una persecución en contra por oponerse a Chávez. Porque si bien sabemos ellos cuando comenzaron una revolución bolivariana, ojo, la revolución bolivariana tiene un sentido, que es una protesta amparando al pueblo bajo un socialismo que es, la palabra lo dice, socialismo donde todos van, donde como, como la el, el pirinola, todos ponen, todos ganan, todos pierden, pero cuando se desvía esa ideal, este señor se pone en contra y de ahí ya es considerado enemigo. La denuncia por parte de sus abogados y familiares denunciaron que los cargos en su contra no contaban con un sustento jurídico, la justicia chavista tampoco respetó su jerarquía, agentes de seguridad realizaron un allanamiento en su casa y se lo llevaron por la presunta comisión del delito de traición a la patria e instigación a la rebelión. No, no se les hace conocido esa instiga, instigación al odio, traición a la patria Esos son los delitos por los cuales ellos, o sea, el, el régimen actúa contra aquellos que quiere sacar del paso En febrero del 2018 Maduro lo destituyó y lo degradó de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Junto con 13 oficiales. Vuelvo y digo. Y para aquellos que están interesados en meterse en su famosa revolución bolivariana. O un falso socialismo de Maduro. Ahí les tienen como muestra. Ellos sirvieron a Chávez. Y cuando digo ellos es porque son muchos los chavistas. Ya que han muerto. Y otros que están en el estilo. Y otros que están escondidos. Y otros que están relegados por ahí. Porque sencillamente no comulgaron con esas ideologías baratas. Ya no es del chavismo sino del madurismo Y que tanto mal le siguen haciendo a Venezuela Y el solo hecho de no comulgar con ellos Pues entonces es considerado Traidor a la patria Y que está hostigando al odio Ahí les dejo esa perlita Hasta una próxima oportunidad